Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y en este vídeo quiero responder a una pregunta que me hacen con bastante frecuencia que es ¿Por qué no logro vender a través de las redes sociales? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal si estoy invirtiendo mucho tiempo pero no logro captar a clientes ni a personas interesadas en mi producto o en mi servicio? Aquí en este vídeo te voy a contar cuáles son los errores más habituales que se cometen a la hora de intentar vender a través de las redes sociales. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todos los lunes subo un nuevo vídeo hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te lo pierdas. Así que ya lo sabes, suscríbete y si presionas el botón de la campanita te llegará un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Dicho esto, empecemos. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero explicarte ¿Por qué no logras vender a través de las redes sociales? Voy a contarte cuáles son aquellos errores que se cometen de forma más habitual a la hora de intentar captar clientes, personas interesadas en nuestro producto o nuestro servicio. Evidentemente habrá casos más específicos y que no estén cometiendo estos errores y eso ya es una cuestión de analizarlos, pero los que yo te voy a mencionar aquí son los que yo veo de forma más habitual, más frecuente. Comencemos con el primer error más habitual a la hora de intentar vender que es no estar en la red social adecuada. Eh, con esto lo que quiero decir es que es importante que antes de comenzar a abrir cuentas en redes sociales hagas una investigación y que una vez que tengas identificado quién es tu cliente ideal, por supuesto, analices en qué redes sociales son en las que ese perfil de cliente ideal pasa más tiempo. De nada sirve que tú estés trabajando de forma muy fuerte Instagram si tu cliente ideal está en Linkedin, o está en Youtube, o está en Facebook. Estarás desperdiciando tu tiempo porque no estarás llegando a través del canal adecuado, no lo encontrarás ahí. Evidentemente, puedes trabajar varias redes. Te recomiendo que si vas a gestionar tú mismo tus redes sociales no estés en más de tres redes. Gestionar redes lleva mucho tiempo y es tiempo que evidentemente no le puedes quitar a tu negocio para estar creando contenido para las redes sociales. Por lo tanto, mi recomendación, mi consejo es que te centres en esas dos o tres redes sociales en las que tu cliente ideal pasa más tiempo y que apuntes toda tu estrategia ahí. Y hablando de estrategia, vamos a hablar del segundo error más habitual, que es no tener una estrategia para tus redes sociales. Es decir, abres la cuenta en determinadas redes, pero no sabes qué es lo que vas a hacer, cómo vas a conseguir tus objetivos. Sobre objetivos tengo un vídeo que te dejaré por aquí enlazado para que puedas ver en el que te explico también cómo definir objetivos para tus redes sociales por si no sabes cómo hacerlo. En este vídeo te explico todo paso a paso, así que te será muy útil. Pero volvamos al tema estrategia, que es lo que estamos hablando en este segundo rol. Tienes que saber cómo vas a llegar a tu cliente ideal. Simplemente estar en redes sociales no es ser visible, no van a lloverte los clientes ni van a llegar a ti si tú no sabes cómo acercarte a ellos. Tienes que diseñar un plan de acción, una estrategia con tus objetivos bien en claro, de lo que tú quieres conseguir a través de esas cuentas en redes sociales. Por lo tanto, tener estrategia es fundamental, es igual que la venta de forma presencial, tú a la hora de poner un negocio físico decides en dónde te vas a ubicar, estás definiendo una estrategia, dices voy a situarme en esta avenida porque por aquí pasa mucha gente y voy a hacer esto y voy a poner este cartel y voy a poner aquello, voy a hacer tal promoción, todo eso es parte de tu estrategia de venta de forma presencial, en redes sociales esto es Igual, tienes que diseñar tu plan de acción para lograr llegar a el perfil de tu cliente ideal. Así que es muy importante tener una estrategia y también tener eh, bien claro tus objetivos. Tercer error habitual a la hora de querer vender a través de las redes sociales es no contar con un plan de contenidos y este va enlazado al cuarto error que es Querer vender desde el principio. Pero vamos primero por el tercero. Cuando hablo de plan de contenidos, es decir, eh, hablo de esa situación en la que tú hoy decides publicar en tus redes sociales y piensas, bueno, voy a ver qué, qué puedo publicar hoy, a ver qué noticia engancho, a ver qué puedo subir, que sea interesante. Bueno, eh, he lanzado tal producto, bueno, yo lo publico y voy a ver si a alguien le interesa. Eso no es tener un plan de contenidos armado, es ir improvisando sobre la marcha y compartiendo lo que en ese momento te apetece. No es que esté mal compartir algo que en un determinado momento te pueda apetecer o que se te venga en mente y digas lo voy a subir a mis redes pero si realmente tienes una estrategia tienes que alinear tus contenidos en función de esa estrategia y en función de los objetivos que te mencionaba antes por lo tanto te recomiendo que trabajes con un plan de contenidos, que te pongas en los zapatos de tu cliente y que generes esos contenidos que realmente le aportan valor. ¿Por qué? Por lo que te decía del cuarto error, querer vender desde el principio. Tú no puedes llegar y ya desde el primer momento abrir tu cuenta, todavía no tienes seguidores o tienes 2, 3, 5 o 100, no importa la cantidad, pero llegar, abrir tu perfil en redes sociales... Y ya a los primeros eh, seguidores que, que te caen, querer venderles. Esto no funciona así. Hoy en día el marketing ha cambiado y ya eh, el cliente necesita confiar en ti, saber quién eres, saber por qué va a comprarte, saber cuáles son tus valores, los valores de tu producto, de tu servicio, de, de, tu, de, de tu persona como profesional, eh, saber quién eres, eh, que le hayas contado tu historia eh, confiar en ti a través de testimonios que hayan dado otros clientes en donde cuentan su experiencia comprando tu producto tu servicio que realmente tú hayas generado todo ese contenido del que hablábamos anteriormente que le haya aportado tanto tanto pero tanto valor y que esa persona diga jo la verdad es que todo lo que me ha dado esta marca con todo este contenido y con todo lo que me ha aportado, todo lo que me ha nutrido, todo lo que me enseñó, lo que me mostró, eh, me emocionó, me contó su historia, etcétera, Me siento identificado, quiero comprarle. Y ahí es el momento donde llegarás al momento de la venta. En cambio, si tú lo primero que haces es querer vender, estás como ahuyentando. Es algo así como cuando tú estás en tu casa y te suena el teléfono y te quieren vender... Eh, por ejemplo, una, un juego de sartenes y tú dices no, no quiero porque no sé quién eres, me acabas de llamar, no te he dado mi teléfono y me estás llamando y realmente eh, no sé por qué, no quiero y cortas. Bueno, pues esto mismo pasa en las redes sociales cuando lo primero que hacemos es ya publicar fotos de nuestro producto, de nuestro servicio y querer vender sin antes haber hecho el trabajo de generar eh, ese, esa confianza, generar esa comunidad, como le llamamos en, en marketing. Una comunidad es eh, todas esas personas que son parte de, de tus seguidores, pero que realmente están implicadas con tu marca, porque tú le estás aportando tanto a través de tus contenidos que esas personas están esperando que tú publiques, porque quieren aprender, quieren saber qué vas a publicar, quieren saber qué es lo que les vas a traer hoy, para dejarte su comentario, su like para compartir tus publicaciones con otras personas, con sus conocidos, en sus propias redes sociales, etc. Por lo tanto, todo eso es eh, importante para llegar al momento de la venta. Te recomiendo que no trates de vender desde el principio porque este es el error más habitual en el que se cae a la hora de intentar vender y es el que finalmente te lleva a no ver esos resultados que esperas. Ten en cuenta que además vender en redes sociales lleva su tiempo, no es automático. Simplemente estar, como te dije antes, en redes sociales no es una estrategia, sino que tienes que ir trabajando muy lentamente, formando esa comunidad sólida para terminar cerrando ventas. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, me encantaría que me dejes tu like y tu comentario. Dame tu feedback que lo necesito, me hace muy bien y me ayuda muchísimo a mejorar y también a crear contenidos especialmente adaptados a lo que tú necesitas. Si tienes alguna duda, déjame también eh, aquí un comentario aquí abajo. A fin de mes siempre respondo a una duda de mis seguidores a través de un vídeo, así que si tienes alguna duda en específico, dímelo y prepararé el contenido para ti. Espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos el próximo lunes y espero que te suscribas y que formes parte de mi comunidad de YouTube. ¡Chao, chao!